Tú lo has visto, yo lo he visto. Todos hemos visto esta escena en alguna película de Gringolandia. En alguna fiesta, reunión, concierto, ejemplo y para usted de contar. Donde el personaje A ah, canta, grita, exalta y rompe con su voz una copa, un vaso, un vidrio. Y nos hacemos la pregunta, la cuestión, la duda, la... ¡Basta! La pregunta que todos nos hacemos es... ¿Esto es posible o solo es un bulo de Hollywood? En este video contestaremos esa pregunta. Bueno, empecemos por decir la premisa del chiste. El sonido puede romper cosas. O por lo menos es la primera... ¿Qué es la impresión que me da a mí, no a ustedes? Ay, que se me traba la lengua. Ya podemos empezar con este concepto. ¿Qué demonios es el sonido? ¿Alguien sabe? ¿No? nadie continuemos el sonido es una onda transmitida por el aire esto debido a que el aire se conforma por moléculas moléculas formadas en su mayoría por dióxido de carbono oxígeno hidrógeno etc al ser moléculas podemos interactuar con ellas que igualmente interactúan con otras moléculas que interactúan con otras moléculas que interactúan con otras moléculas y así, así, así, hasta que la energía inicial se disminuya entre moles y moles de moléculas. Y ahí tenemos nuestra onda. Entonces, al ser una onda, podemos utilizar esta sencilla fórmula. Fácil, ¿no? A ver, dicho en cristiano, el valor de la onda en un punto del espacio y en un momento en el tiempo es igual a la amplitud multiplicada por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de onda por ese punto en el espacio, más un desfase. Si graficamos esta función, nos da como resultado esto. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ok, esa es la función seno, pero no sirve para la explicación. Esto está en la categoría de entretenimiento, ¿qué esperabas? Bueno, de acuerdo a la función anterior, podemos sacar las propiedades como la longitud de onda, que normalmente se define como la longitud entre una cresta y otra, o también puede ser entre un valle y otro, realmente no es como que haya mucha diferencia, o la frecuencia, que mide el número de oscilaciones a partir de un eje de referencia en un tiempo determinado. Según la página Ventanas al Universo, longitud de onda es igual a la velocidad que se propaga la onda dividida entre la frecuencia. Esperen, esta página habla de la luz y la mecánica cuántica. Nah, no creo que haya mucha diferencia. La frecuencia. Número de veces que oscila un cuerpo a partir de un eje de referencia en un tiempo determinado. Que oscila un cuerpo a partir de un eje. ¿Saben lo que eso significa? ¿No? ¿No sabéis qué significa? Sencillo. ...que cualquier cosa puede llegar a vibrar. Y no, no es lo que estás pensando, mente sucia. Ahora bien, la copa, el vaso, el... lo que sea... ...el sonido le introduce, por decirlo de alguna forma... ...una cierta longitud de onda que coincide con el diámetro de la copa... ...y por lo tanto, se rompe. Si no entendiste nada... Pensad en uno de esos cosas que tienen los streamers en sus habitaciones para que no se escuche el eco. Y perdón por romperte la infancia porque pensabas que era para anular el ruido exterior. Eso lo hacen casi por rebote. Vedlo con este elegante gráfico. Vaya, vaya, rey de Jerusalén. Por acá está el tipo gritando, hablando ETC. Y por acá están las ondas de sonido que rebotan en sus paredes arruinando así su directo y condenándolo al escarnio público, todo por no tener uno de esos cosos que absorben parte de la onda y la otra parte rebota en los picos amortiguándose con el tiempo, lo mismo pasa con la copa, absorbe parte del sonido y vibra con tal intensidad que explota en mil pedazos y se funde con el cosmos, Qué bonito.